Padre, ¿tú te has dado cuenta que desde hace unos días el facturón que nos llega de la luz incluye un recarguito tela de raro? Efectivamente, el coste del tope al gas. Sí. Pero no aparece en todas las facturas, depende del tipo de contrato y la fecha en la que se haya firmado o renovado. Y hay factura donde aparece y no tendría por qué aparece? Vamos a explicar de qué va la historia, porque la gente tiene un lío tremendo con eso del tope al gas. La excepción ibérica, que la llaman también. Pues venga, empezamos. ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de facto. Para explicar de qué va eso del tope al gas, también conocido como la excepción ibérica, lo primero es conocer cómo se fijan las tarifas eléctricas. Lo de la subasta esa que nos trae de cabeza, ¿eh? Exactamente. A ver, como hacemos fácil lo difícil, imagínate que vas a la charcutería y pides tus 250 gramitos de chope, otros 250 gramitos de salchichón, otro cuartito de kilo de jamón york, y de repente... Ves ahí una preciosidad de jamón de pata negra y te das el antojo y dices... Pongamos un cuartito más de esa maravilla. Cosa más grande, compadre. Rico. Y te empiezan a cortar esas lonchitas finas, finas, con su grasita, con ese olor que te vuelve loco. Y capricho de los buenos, que un día es un día. Lo dicho, que se me hace la boca agua. ¿vale? Ya, ya. Pues ahora imagina que llegas a la caja a pagar, pasan los 250 gramos de jamón de pata negra y te da... Un dolorcillo en el estómago por el precio. Pero bueno, se te pasa pensando en lo que vas a disfrutarlo luego. Pero a continuación pasan los 250 gramos de jamón york y el precio... <risas> Es el mismo Y con el cuarto de salchichón pasa igual Y con el chope también, compadre El chope, chope a, a precio de pata negra, hombre Pero Eso no lo va a ser, compadre Ah, pues eso eso es lo que pasa con la luz Que pagamos las energías que resultan más baratas Al mismo precio que las más caras La maldita subasta Efectivamente Esa subasta se celebra todos los días Y marca los 24 precios que vamos a pagar Por cada kilovatio hora de luz que consumimos Si tenemos la tarifa semirregulada pvpc o una del mercado libre indexada a ese sistema un precio distinto cada hora entonces a la gente que tiene una tarifa a precios fijos las 24 horas no les influye lo que pasa en la subasta claro que les influye lo que pasa ah. En la subasta nos afecta a todos los consumidores, antes o después, de una forma o de otra. Entonces, en la subasta, la electricidad que viene de la producción eólica o de la solar, que son muy baratas, ¿se paga el mismo precio de los sistemas de generación de electricidad más caras? ¿Las que necesitan quemar gas para producirla? Exactamente. Y eso ocurre porque se trata de una subasta llamada marginalista. Ah en la que el último que entra en la puja, el que ofrece el precio más caro, determina el precio para todos los que han entrado antes. Pues vaya estafa. Una estafa legal, porque hace ya dos décadas en la Comisión Europea decidieron que este sistema era el mejor. <risa> el mejor para que las grandes eléctricas se forren, ¿no? Esas que luego fichan en sus consejos de administración a políticos que gobernaron antes para que influyan en los políticos que gobiernan ahora, ¿no? ¡Qué casualidad! La cuestión es que, como el gas está tan brutalmente caro en estos últimos tiempos, las centrales que tienen que usarlo para producir la electricidad pujan a precios altísimos en la subasta. Y por eso se ha puesto el tope al gas, ¿verdad? ¡Eeeh! Con el tope al gas, lo que han hecho los gobiernos de España y Portugal, una vez que convencieron a la Comisión Europea para que les autorizara, es determinar un precio máximo al que puedan pujar en la subasta las centrales que queman gas. Y así se evita que el resto de las centrales, las eólicas, solares, nucleares o las hidráulicas, puedan vender la electricidad a un precio por encima de ese máximo. Pero si tienen un tope en el precio al que pueden vender la electricidad en la subasta... Las centrales que queman gas pierden dinero porque les cuesta más caro producirla, ¿no? Para nada. Por eso aparece en tu factura ese recargo, el del tope al gas. Un recargo para compensar a esas centrales que queman gas. Lo que dejan de ingresar en la subasta por el tope que les ha puesto el gobierno, lo ingresan a través del mecanismo de compensación que pagamos al final los consumidores en la factura. Pero compadre, entonces lo, lo que no pagamos por un lado, lo pagamos por otro, ¿no? Que no, compadre, que no. Ese recargo de la factura se destina únicamente a las centrales que queman gas. El resto, las de producción eólica, solar, nuclear o hidráulica, no reciben ni un chavo, ninguna compensación. Esas cobran la electricidad al precio que marca la subasta, con el tope al gas. Ahora sí que lo entiendo. Eso quiere decir que si el gobierno no hubiera fijado el tope al gas, y con él ese recargo en las facturas, estaríamos pagando la luz todavía más cara. Claro, las centrales que queman gas pujarían en la subasta sin ningún límite a sus precios y todas las demás cobrarían la electricidad a los mismos precios que esas centrales que queman gas. May, ay, ay, ay. En resumen, que lo que muchísima gente percibe en las facturas como un abuso es, en realidad, una forma de evitar que esas facturas estén todavía más infladas exactamente pero eso sí que eso no significa que estemos pagando la luz barata ¿eh? porque el tope que se ha puesto al gas no es precisamente un tope bajo que podría estar muy por debajo de lo que se ha establecido y además tenemos a las centrales hidráulicas pujando en la subasta a precios infladísimos que multiplican por muchas veces el coste, el coste real que les supone generar la electricidad. Pues ya podrían hacer algo para evitar eso, no sé, un tope a la hidráulica, por ejemplo. Se podrían hacer muchas cosas para acabar con estas tarifas tan caras, pero para ello los políticos que toman las decisiones en España y los del resto de países de la Unión Europea ...se tendrían que poner de acuerdo... ...y tendrían que pensar por encima de todo... ...en los intereses de los consumidores... ...que ya está bien de hacer las cosas... ...facilitando a las eléctricas... ...que se forren lo más grande a nuestra costa... ...bueno y una cosa... ...en todas las facturas no aparece el tope gas ¿verdad? ¿eso por qué? Pues mira, para empezar... Los que tenemos la tarifa semirregulada PVPC pagamos la compensación por el tope de gas, pero el concepto no aparece desglosado en la factura. Digamos que está integrado en el precio por cada kilovatio hora que pagamos. ¿Y los que tenemos otras tarifas? Los que tenemos tarifas del mercado libre pagamos el tope de gas si firmamos o renovamos nuestro contrato a partir del 26 de abril del 2022. Así que recuerda, si lo firmaste o renovaste antes del 26 de abril, no te pueden aplicar el tope al gas hasta que pase un año y se renueve el contrato. Si te lo aplican sin respetar ese plazo, es ilegal y puedes reclamar. Ya sabes, llama a Facua. Pero si en mi factura no aparece ese concepto y me cambio de compañía, ¿ahí qué pasa? Pues si te cambias de compañía, pagas el tope de al gas del tirón. Entonces no me cambio, ¿no? Mira lo que pagas por cada kilovatio hora y compáralo con lo que pagarías con otras compañías sumándole el recargo del tope al gas. El recargo me lo aplican por cada kilovatio hora que consumo, ¿verdad? Eh wonder. ¿Y a cuánto asciende ese bonito importe? Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende de según qué día y a qué hora te estén aplicando el recargo. Quiero decir que la compensación del tope al gas también es diferente cada hora. O sea, que no puedo saber cuánto voy a pagar del tope al gas por cada kilovatio hora que consuma en las próximas facturas. No, me temo que no puedes, ¿no? Entonces, ¿cómo comparo tarifas? Está la cosa complicada, compadre. En Uf. todo caso, puedes mirar tu última factura, dividir lo que pagas del tope al gas entre el número total de kilovatios hora que hayas consumido y te sale una media. Pero esa media puede cambiar y mucho en el próximo mes. Bueno... Me quedan las cosas claras por un lado, que ya veo que lo del tope al gas no es un abuso, sino un parchecito que ha puesto el gobierno para que la luz no suba todavía más. Y por otro veo que los que aún no pagamos tope al gas lo tenemos difícil para saber si merece la pena contratar otras tarifas. Y también lo tenemos complicado los que tenemos la tarifa semiregulada PVPC, porque como en la factura no nos desglosan lo que pagamos por el tope al gas, no podemos comparar los precios que hemos pagado con las ofertas que dan las compañías con el mercado libre. Esas ofertas, obviamente, no incluyen el tope al gas. No sé cómo nos lo montamos, compadre, no sé. Pero al tiempo que aclaramos una cosa, nos liamos con otra. Lo que te digo siempre, Albert, que nuestros políticos cambien las cosas y las deslíen. Que encima que la luz está cara, nos lo ponen difícil para entender el recibo y las ofertas que hay en el mercado. Pues nada, pasemos a la entrevista de hoy. Bueno, mi invitada de hoy eh, es una mujer, que te digo yo, polifacética. No, lo siguiente actriz, cantante, traductora, que igual mucha gente no lo sabe, profesora de cine en la UNI Europea de Madrid. Eh, bueno, por supuesto, eh, en el imaginario de estas familias elegidas eh, que tenemos todos en la cabeza, pues era Pili en Cuéntame. Eh, bueno, eh, seguramente ya todos ubicáis a Lluvia Rojo. La Lluvia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás sí. tú? yo muy bien también. Muy contento de, de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de, de, de estos abusos que muchas veces pasan. Y cuando, Ay, wow. cuando uno cuenta con alguien conocido por todos a la que también le pasan, se siente menos solo, ¿no? Es decir, vale, si es que a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno. A mí me pasan es, muchos, ¿eh? A mí me pasan muchos, sí. muchos abusos, pasa o que yo denuncio, yo soy de Facua y yo, vamos, o sea, denuncio. Uh -huh. Hay una cosa que, bueno, ya sabes que aquí lo que estamos haciendo un poco es como pedagogía de, de, de intentar que, que nuestra relación con las eléctricas sea lo más sana posible, pero yo creo que, bueno. que, que va un poco más allá y, claro, tú eres ese tipo de consumidor en el que yo también me identifico que hay que quejarse cuando las cosas no nos las hacen bien. No, no ya por nosotros, sino por un poco por responsabilidad de todos, ¿no? Porque tú dices, me pasan muchas claro. cosas, pero yo me quejo. hay eh, eh, muchas veces que nos puede la pereza, pero creo que es como por el bien común, ¿no? Casi. Sí, por supuesto. Yo siempre pienso eso. Y cuando tengo a gente a mi alrededor que dice, ah, total, si son tres euros, digo, ya, es que ahora son tres euros a ti, tres euros al otro. O sea, tenemos que parar para que esto no se lo hagan a la gente. Entonces, bueno, mm. eh, cuanto más escandaloso sea eh, pues el timo, cómo se ríen de ti, pues yo creo que más ganas eh, de de, pues de denunciar ahí, ¿no? Es que tengo unas ganas de contarte lo que me ha pasado. Que <risa> La semana pasada, que venga, pregúntame qué te ha pasado últimamente. Cuéntamelo, cuéntamelo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues mira, es que esto es muy fuerte, porque de repente me llega, eh, a ver, a mí primero me llamaron esto que te llaman el a, a, tu, bueno, a tu teléfono móvil y te dicen hola tal, somos de verdrola eh, para comentarte que tenemos ya una oficina al lado de tu casa ¿sabes? como hay una oficina tal, al lado de casa, pues, no, pues muy bien muchísimas gracias, adiós eh, me vuelven a llamar y digo mira, no me vuelvas a llamar porque estoy en la lista Robinson eh, deja de Eso llamarme eh, bueno, adiós. por si alguien no lo conoce, la lista Robinson es un listado en el que tú puedes eh, inscribirte y se supone que ya no te hacen Publicidad tan agresiva de puertas frías. Se supone, pero sí, ya sí, vemos por el caso de lluvia que. <ríe> se, <ríe> se supone. Visualiza. No, bueno, Iberdrola me ha llamado porque yo tengo un contrato con Iberdrola súper pequeñito, un garaje pago, para que te hagas una idea, 3 euros, 2 euros y medio, ¿sabes? Porque tiene una lucecita o sea, nada, pero sí que tengo un contrato con Iberdrola, pero yo mi casa esta que veis aquí, no la tengo con Iberdrola, la tengo con otra compañía con Cura Energía, que es de Iberdrola, pero no es de Iberdrola, es otra cosa, bueno en fin, eh, la cuestión es que me hacen estas llamadas, bueno, tal, lista Robinson hasta luego, y de repente yo, como a los 3 días, recibo un mail de Iberdrola no te veo, no pasa nada, ¿no? ¿Tú me ves a Sí, no, no, yo te veo, yo te veo. Sí, sí, ah, sí. Vale, sí, vale, vale, bueno, pues entonces ya está. Eh, vale, recibo un email de Iberdrola con un contrato. Entonces, claro, Ole. yo digo, ah, esto debe ser del garaje, eh, ¿sabes? Debe ser algo del garaje, no sé qué. Digo, qué cosa más rara un contrato de, de adhesión, de no sé qué tal. Digo, bueno, pues no firme el contrato, sí que firme lo de la firma digital, ¿sabes? Que sabes que ahora los contratos digitales, primero tienes uh -huh. que firmar un de mi firma digital es ok, no sé qué. Y de repente me pongo a mirar el contrato y resulta que era una modificación, o sea, un contrato Iberdrola, o sea, como si yo hubiese dicho que sí, en esa llamada por teléfono, hubiese dicho que sí a un contrato de Iberdrola en mi casa. Claro, lo primero que hago es me meto en... Eh, atención, es que ahora viene lo fuerte. Me meto en atención al cliente, reclamaciones, no sé que escribo un mail, no sé qué, ta ta yo en ningún momento lo he hecho y me dice una señora por email. Dice, si sí, usted se ha dado de alta el día el día 21, en este caso el día 21 en una en la calle no sé cuántos y digo, mire, todo esto escrito eso es absolutamente imposible porque es que yo estaba en Portugal ese día, o sea que es completamente imposible ah, pues lo lamento, ha sido en una posición móvil, o sea que ellos, con una llamada se han inventado que yo he querido dar de alta un contrato como si lo hubiese hecho en persona. ¿Qué pasa? Que claro, yo me he dado cuenta porque yo siempre estoy como muy mosqueada, porque hay tantos abusos. Uh -huh. claro Pero yo creo que no todo el mundo lo habría hecho. De repente hay gente, ah, bueno, pues firmo, no sé qué tal, algo he hecho, firmo y de repente te has cambiado de compañía. ¿Sí? Y eh, el otro día además hablábamos con Miguel de Antílope y decía, es que además como hay tanto baile de empresas con unas con otras, pues piensas, dice, sí. bueno, ¿será que tal empresa ha comprado a la otra y que es como una adaptación bueno. del contrato? Pero Exacto. claro, normalmente no es. Y empieza, lo que tú dices, 3 euritos, 2 euritos, 1 eurito, 5, 10. No, no, pero es que esto no era ni dos, ni tres, ni tal. Esto era que me estaban, o sea, como si yo hubiese contratado... O sea, como si me hubiese ido de mi compañía a Iberdrola. O sea, yo me imagino que sí, la sí. señorita que me llamó por teléfono diciendo que ya habían puesto uno al lado de mi casa, pues se llevó la comisión y como tienen mis datos, porque efectivamente yo sí que tengo un contrato muy pequeñito... Tienes un no contrato a... con ellos, claro. Y lo voy a cambiar. O sea, en cuanto tenga un segundito... Adiós, Iberdrola, porque mmm, me parece muy fuerte. ¿eh? Eh, claro, pues tampoco me mosqué, ¿sabes? No es que de repente me viniera uno de... Yo qué sé, ser una cosa rara. Claro, Iberdrola, digo, bueno, no sé. Así que nada, no sé si te, no sé si te habían contado Hombre, esto. Hombre, eh, sí, sí, no, a, a, absolutamente. Y, y, y sobre todo porque seguramente mucha gente de la que esté escuchando ahora esto se sentirá identificada. ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo al final ha tenido ese tipo de llamadas. Además, uno no sabe cómo cortarlo sin ser maleducado, porque parece que si eres educado parece que le estás diciendo que sí y, y ya es como decir jo, no me obligues no. a ser borde y cortarte, pero claro, con estas cosas casi yo uno no quiere ni cogerlo. ¿no? temo que soy borde. O sea, soy rotunda. No sé si borde, pero soy rotunda. O sea... No me llames más. Estoy, ¿sabes? No hablo, de, por ejemplo, de Iberdrola en este caso. Bueno, los mails míos son bastante rotundos, es absolutamente imposible. O sea, eh, esto es completamente denunciable y, de hecho, tengo que tengo que denunciarlo de alguna manera porque es que me parece un abuso. Pero yo sí, si yo le digo claramente y digo, estoy en la lista de Robinson, si me vuelves a llamarte, denuncio. Ya está. Oye, eh, ya eh, está, lo, ¿te lo arreglaron? ¿Te lo arreglaron finalmente, Lluvia, con sí, sí. la reclamación y la pérdida sí, sí, me lo han arreglado. de energía Hombre. y de tiempo y de agobio, pero claro, pero te lo arreglaron finalmente, ¿no? Sí, sí, sí, claro que me lo arreglaron y me dijeron sí, sí, claro, porque yo en ningún momento llegué a firmar. Mi pregunta es, ¿qué habría pasado si llego a firmar? ¿Sabes? Pues yo tengo o sea, una si llego a firmar a que te pensando que es otra cosa. Hasta... <risas> claro, además, ¿qué contrato es? O sea, ¿quién se lee el contrato? no tienes el contrato. O sea, Igual yo pues sí, porque soy de leerme los contratos, pero me refiero que la mayoría de la gente eh, bueno pues te dicen tal, te dan unas condiciones, usted va a pagar no sé qué tal, una tarifa fija durante tal, ¿eh? y ya está, más o menos como que te fías, te lo lees y firmas, ¿no? O sea, me mandaron un contrato que es que eh, todavía lo, lo debo tener, tengo que mirar encima las condiciones, ¿sabes? Es que me, me, ya. me rabieto, además estaba de viaje y digo, pero, pero es que no estoy en España, o sea, ¿qué me estás ya. contando? De todas maneras, has tenido otros episodios y con otras empresas, no siempre con la misma, y también has recurrido a Facuar, ¿no? os decía, ¿no? Que muchas veces también, o sea, no es tanto hacer un contenido lo que queríamos decir, venga, Facuar es lo mejor del mundo, pero es verdad que cuando te da mucha pereza y no tienes esa voluntad o ese tiempo de decir, oye, o, o no, no tengo la capacidad porque no soy abogado, entonces decir, oye, me ha pasado esto, tener a alguien a quien llamar y que te protejan de alguna manera, pues la verdad que está guay. sí. O sea, está guay porque te, por un lado te asesoran, hombre, yo intento resolver las cosas, pero por ejemplo, el tema, de, el tema de las llamadas a pesar de estar en la lista Robinson está empezando a ser un poquito, eh, no sé, mmm, es, es demasiado, ¿sabes? O sea, una cosa es que te llamen una vez o dos y otra cosa ya es demasiado. Ah. Estas son sobre todo compañías de telecomunicaciones que, mm. bueno, leí además un artículo que es que era como imposible traquearlo ¿sabes? Porque no es la empresa en sí, es como subcontrata, de subcontrata, da, da, da, da. entonces, ¿sabes? Al final lo de la lista Robinson no sé qué le llega, además a veces son muy bordes, dices la lista Robinson, tú me decías que no está bien ser borde, pero es que también son hiperbordes, o sea, los comerciales <risa> cuando no te están vendiendo su movida eh, se rebelan contra ti. Sí, sí, y sí, le dices sí, sí, totalmente. Es que eres de la lista Robinson, entonces ya empiezan a decir, Pues usted no sabe no sé qué. Bueno, yo les cuento. <ríe> <ríe> pues Lluvia, muchísimas gracias por contarnos tu caso. Ya te digo que uno se siente menos solo cuando ve que, que, bueno, que es algo realmente más frecuente. Y es de porque es de luz, pero vamos, que ya cuando quieras me llamas para otras cosas, sobre todo telecomunicaciones. <ríe> Sí, sí, también. A mí últimamente me caen un montón de inversión. No sé quién se piensa que yo tengo dinero para invertir. Y me han dado una también. Oh, inversión. No sé qué, digo. Digo, Y usted, yo es que no tengo para invertir, No… No tengo posibles. Eh, que... Oye, pues a mí sí, sí, eso, eso… no tengo posibles. No. A mí eso, de momento… Bueno, pues vete preparando. Me vete preparando. Esos que me han visto la cuenta del el banco han dicho esta, ¿no? <risa> esta no tiene para invertir. Lluvia, Lluvia Rojo, muchísimas gracias por este rato Gracias a ti, Julio Un Eso. abrazo Chao chao. Chao, chao. Muchas gracias, Julio Y recuerda que tienes derechos Y uno de los más importantes Es que puedes reclamar sin miedo ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua Y te unas a su asociación ¿eh? Recuerda que la unión Hace la fuerza